así, tal cual, como dice nuestra playera, más hombres y menos machos. ¿Cómo lograrlo? Híjole, depende de nosotros, de nosotros, es más, no nos vayamos tan lejos, de acá, de Puebla, de nosotros los poblanos, como sociedad, como familia, y, y de ahí viene como vecindario, como partido político, como, como ciudad, como estado, depende de nosotros, este tema que eh, me, me sugirieron, me, me, me dijo Mario Millén, oye, pues ¿cuándo nos vas a invitar? Porque tenemos un programa padrísimo. Le digo, ¿de qué se trata? Las nuevas masculinidades, más hombres, menos machos. Me encantó el tema y hay mucho de qué hablar al respecto, así que de verdad me da mucho gusto que estén aquí en Los Conjurados, bueno, Sebastián Orozco, él es presidente del de PRI municipal, no es su primera vez, ya se ha estado aquí antes, claro sí. hablando de Grilla y de otras cosas, pero hoy me da mucho gusto recibirte para hablar de este programa. ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurrió? ¿Cómo estuvo? Y creo que el mejor momento no pudo haber llegado, por dado el problema... De violencia en contra de las mujeres, violencia vicaria, feminicidios, eh, desaparecidas, en fin. Entonces, a ver, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo estuvo? Sí, bueno, primero que nada, nuevamente, gracias Erika por recibirnos aquí en tu programa. Y esto nace efectivamente pues, de lo que tú estás comentando, de todo lo que hemos vivido, no solamente en la ciudad y en el estado de Puebla, lo estamos viviendo pues, en toda la república. No, claro, eh, claro. Terrible, terrible las cifras que, que tenemos de las mujeres, como bien lo dices, desaparecidas, eh, pues, o que las encuentran ya eh, pues, muertas, ¿no? Claro. Eh, y entonces decidimos ahí pues, tomar algunas acciones, eh, para el tejido social, para ver qué podemos abonar eh, en una plática también que tuve aquí contigo, decíamos que qué es lo que íbamos a hacer en el partido. Claro. ¿Te acuerdas que te adelanté y te digo bueno vamos a hacer cosas de partido, obviamente sí, pero también trabajar porque me preguntabas en esa ocasión cómo vas a llegar a la gente, cómo vas a hacer y digo vamos a hacer lo que hace mucho mucho tiempo hacía el PRI, caminar tener contacto con, con la ciudadanía y sobre todo atender la problemática de que, que, que le duele a la ciudadanía. Y un problema que le duele a claro, todos, y a todas, es lo que está pasando con las mujeres. Es un problema muy, muy, muy delicado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué, qué podemos hacer nosotros como granito de arena para, para la sociedad? Porque finalmente, yo lo digo en muchas ocasiones, sí, yo soy presidente de un partido político, pero la mujer que es violentada, la mujer que es asesinada, no le preguntan si es o si es de algún partido político claro. entonces esto no tiene no tiene partidos entonces eh, por eso vamos un poquito más allá somos sensibles ante este tema y decidimos eh, pues trabajar en las nuevas masculinidades sí. efectivamente porque tú bien lo sabes que, que hay muchas mujeres expertas en el tema hay muchas mujeres que están tratando eh, el tema de los feminicidios pero nadie está tocando el tema de los varones de los hombres y que desgraciadamente eh, se escucha cruel, pero realmente, eh, y, y, y siento todavía feo decirlo, eh, pero quien golpea, quien violenta, quien, quien insulta y quien mata a una mujer desgraciadamente es un hombre. Es. Un hombre que en algún momento le dijo a, a la mujer, te quiero, eres mi vida, Exacto. te voy a cuidar, eres Exacto. mi todo, y pasó el tiempo... Te voy a proteger, voy a ser tu protector. Y desgraciadamente... Claro. ¿no? Claro. Que ya sabemos muchas historias así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, pues tratar las nuevas masculinidades. Tratar temas de... Eh, pues a los varones. Y sí, sensibilizar en algunas cuestiones, pero sobre todo ser empáticos, buscar la empatía con las mujeres. No... Por eso aquí dice, más hombres menos machos. Claro. Y desgraciadamente el machismo pues ya sabemos cómo, cómo actúa. Y, y nos dimos a la tarea de buscar a, a aspectos en, el, en, en la materia y encontramos afortunadamente al doctor eh, Mario, que en unos momentos también va, va también a hacer su intervención. Que está, que está y, con nosotros. Y, no, y afortunado eh, me siento eh, de tenerlo en, en, este, en este tema, trabajando de la mano con el Comité Municipal del PRI, para llegar a muchos hombres. Eh, el, en unos días pasados hicimos la presentación de esta serie de talleres que vamos a llevar a cabo en juntas auxiliares, en inspectorías y a donde nos inviten. Aquí la idea es no limitar, primero que nada, y lo aclaro porque, insisto, sí soy periodista y periodista de corazón pero no es exclusivo para un priista. Uh -huh. Aquí estos talleres sí. es abierto para claro. todos. ¿eh? Si alguna... Sin importar edad. No, no, no. no. Sin no. importar hasta también hasta género, las mujeres también lo pueden tomar. Claro que sí. Entonces, es a donde voy. Aquí no vamos a, a, a prohibir ni condicionar nada, porque, insisto, esto es un de, tema... A ver, préstame tu credencial no, del no, PRI, no, no, si no, no entras. No, no, no. no, no. Aquí, eh, insisto, es un tema muy, muy delicado y tenemos claro. que llegar al mayor número de hombres, de mujeres, como bien lo dices, ...jóvenes, eh, adultos, adultos mayores... ...de todos, ¿no? E incluso si nos ven ahorita al, algunas mujeres... ...y que quieran invitar al novio... ...al primo, al amigo, al vecino... ...al exnovio, al... ...bienvenidos, porque la idea es que esto crezca... ...y que claro. llegue a mayor número posible... ...para que, que tengamos el nuevo chip... ...el nuevo chip de... ...de esto que está... De, ...de esto que estamos viviendo día a día, ¿no? Y que entendamos la realidad... ...que estamos viviendo todos... ...y que todos seamos más hombres y menos machos. Me Esa parece excelente. Me parece excelente porque eh, actualmente, a ver, apenas Antier fue Antier, ¿la Cuando vino eh, Aurora Sierra uh -huh. y sí, bueno, los, sí, bueno. bueno, Antier aquí en estos mismos lugares que ustedes están ocupando. Bienvenido sí, Mario. Sí, sí, sí. Es que ya nos seguimos como el uh -huh. hilo de media ya platicando. Pero bueno, lo, lo, voy a hacer su presentación formal. Mario Razo, él es especialista en temas de género y de eh, derechos humanos. Señora, Muchas sí, gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Ok. Eh, les comentaba que en estos lugares es, estaba aquí Luz Arredondo, ella eh, preside el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Delegación Puebla y Aurora Sierra, que ella es la mesa... Eh, eh, la directora de la mesa directiva del Congreso y que también tiene esta comisión de género. Bueno, las dos mujeres que pudiéramos decir son empoderadas, tienen maestría, tienen recursos, tienen son mujeres empoderadas. Ellas dos sufren ahorita de violencia vicaria, sí. ¿no? uno de sus esposos está... De, de, de Aurora está en la cárcel precisamente por eso porque la mandó a encañonar con una pistola no o sea esto no, no no no no son historias ajenas son historias que ahorita están sucediendo y Luz acaba apenas este miércoles de recibir en sus brazos a su hijo porque se lo había quitado el papá de su hijo ¿no? se lo había quitado así ¿por qué? pues porque puede así entonces, ya por fin lo, lo tuvo en sus brazos, ella está muy contenta. Esto, esto fue apenas de unos días. Eso es lo que está sucediendo con mujeres que tienen estudios, que tienen a lo mejor una solvencia económica. O sea, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen eso? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen la preparación, que no tienen los recursos económicos, que no tienen esta orientación legal? Bueno. Esto es a lo que nos estamos enfrentando todos los días aquí en Puebla. No es en la Sierra Norte de Puebla, no es no, aquí en la capital. Imagínense cómo está todo el Estado. Estos temas hay que hablarlos, no hay que dramatizarlos ni mucho menos. Ahí están los números. El 97% de los feminicidios que se cometen no hay ninguna sanción, no hay cárcel, no hay nada, no hay feminicidas en la cárcel, no hay ni uno, el que ahorita hay, eh, Javier N., que ya sabemos quién es, Javier López Avala, lo que sea, eh, eh, esto es por una presión de, de manera internacional, porque no hay feminicidas en la cárcel, esta es la realidad que comemos todos los días los poblanos. Ahora, ¿cómo nos pasamos eso? O sea, ¿cómo, cómo digerimos esta realidad eh, eh, Mario Razo, sí. ¿qué, ¿qué pregunta? Es que creo que el problema fundamental es que se normalizó. Se normalizó la violencia y sobre todo la violencia que, que se ejerce, la violencia de género la que ejercen los hombres sobre las mujeres. Y creo que otro tema fundamental es la percepción que tenemos, ¿no? Eh, como lo dijiste, es muy bien, cada vez se ha trabajado más para que las mujeres a través de grupos de mujeres, a través del Estado, generen mejores condiciones, mujeres con mejor preparación, como lo dijiste bien, mujeres con mejores ingresos, mujeres con, con más herramientas para tener acceso a, a un trabajo, a un ingreso, ¿no? Ahorita hay más diputadas, por sí. ejemplo, hay más diputadas y, que diputados aquí y, en el Congreso del Estado. Y pareciera que con esas herramientas uh -huh. las mujeres iban a dejar de vivir violencia, ¿no? y en teoría tendría que pasar así, pero no. Creo que, creo que sigue afectando mucho este tema cultural. Este tema que aunque las mujeres siguen generando herramientas para tener accesos, que la ley ya, mar ya marca la igualdad entre hombres y mujeres, en que hay una serie de acciones afirmativas a favor de las mujeres, en esta parte que el Estado busca la igualdad sustantiva, Creo que se ha trabajado mucho este tema con las mujeres, pero poco con los hombres. Y entonces, eh, a mí la verdad me pareció genial cuando lo hablaba con Esteban, ¿no? El eh, que más hombres se preocuparan por el tema, ¿no? Y, y, y, y sobre todo, que dejáramos a un lado a las instituciones, sino nosotros como un espacio una asociación, o espacios civiles, o espacios políticos como este. Políticos, como es este, que es interfiera ni Esto está padre porque se, se los comentaba a los amigos de Instagram. A ver, qué padre que un instituto político toque un tema de actualidad y ya con urgencia, porque sí lo necesitamos. Para eso son los partidos políticos. O sea, esa es parte de su función. O sea, servir socialmente, eh, eh, eh, llevar aprendizaje, eh, conductas sociales mejores para todos, para que seamos mejores ciudadanos. Esa es su función. Y ya, el veredicto final, si quieres, son las elecciones. Ahí sí, ya tú, ya, ¿no? Agarras la boleta y ya votas porque quieres. Pero la función natural de un partido o esa es la misión que debería ser es esta ok eso me encanta ahora ¿cómo cuál es la propuesta? ¿cómo con un tema tan complejo cómo empezar a caminar en este Lodazal? creo que la parte importante es ir sensibilizando a los hombres que los hombres nos demos cuenta que somos parte del problema y si somos parte del problema somos parte de la solución como, como, lo, como lo comentaba y, y esto se me hace lamentable ¿no? Y, y, y como lo acaba de decir, ¿no? el que no tengas acceso al amor, porque pareciera que todas las relaciones de amor vienen con violencia, por esta construcción social que hemos hecho del amor y de los roles y de los estereotipos de género, que muchas veces cuando hay un macho se culpa a la mamá, ¿no? en un país donde la gran mayoría de los padres no educa de manera presencial, educa con la ausencia y entonces es como muy cruel escuchar a una mujer decirle a otra mujer es que tú educas el macho, no no aquí también mucho? lo educó otro hombre? Okay. con ausencia Y creo que los hombres educamos de dos formas con presencia y con ausencia y creo que la gran mayoría de los hombres en este país educan con ausencia es importante sensibilizar en qué está pasando qué es lo que nos está generando las acciones alguien decía es que es muy fácil sensibilizar no, no es fácil sensibilizar no. sobre todo porque los hombres nos manejamos por algo que se llama fraternidad la fraternidad es un vínculo invisible que nos une a sí, todos claro. los hombres a ver te lo voy a sintetizar, a el ver. club de Toby sí, ya, hace... ahí está sintetizado esto, lo... sí. esto hace que, que los hombres generemos una hermandad entre los hombres es un vínculo invisible, el que se alcahuetes sí. entre nosotros ¿no? también esta, esta esta relación ha generado una los hombres nos manejamos, o la masculinidad se maneja por una línea de poder y control donde tenemos un macho alfa un macho alfa dominante y un macho dominado y la gran mayoría de los hombres sabemos qué posición ubicamos desde niños ¿no? sabemos que desde niños el macho que va a estar que es el que es mejor en los deportes a lo mejor golpea más a todos y aquí siempre está el tierno el dulce, el amable o el uh -huh. cariñoso pasamos a la secundaria aquí está aparte el que le pega a todos el que atrae a las niñas el que tiene acceso a cosas ¿no? y acá sigue estando el tierno, el cari cariñoso, el dulce, el amable seguiremos creciendo y aquí se incorpora el que tiene dinero el que tiene acceso al sexo, el que tiene poder y acá sigue estando aparentemente el tierno, el dulce y el amable ¿cuál de estas dos características asociamos a lo masculino y cuál a lo femenino? claro por lo general está lo masculino claro. y está lo femenino claro. creo que es por eso que los hombres le tenemos miedo a lo femenino porque creemos que es un síntoma de debilidad o menosprecio en esta línea de poder y control en la cual nos vamos desarrollando desde niños. ¿Cómo perder este miedo a la feminidad? O sea, este miedo a ser sensible, a ser este, más que sensible, porque creo que esa palabra les causa escosor a los hombres. ¡Ay! ¿No? Ya, ya vas a empezar, ¿no? O sea, con tus, ¿no? con tus cosas, ¿no? El ser sensible, no. A ver, el ser conscientes. Sí. O sea, el, el ser consciente, a ver, yo soy una persona consciente de las necesidades del otro, sea mujer o sea hombre, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo, eh, cómo tú le, le, le proyectarías o, o le explicarías a los demás hombres, no? Que no hay que tenerle miedo. Creo que lo importante es, primero, identificar que sí tenemos ventajas por ser hombre, ¿no? Porque yo cuando escucho... Todos. Un hombre decir, no, no es cierto, ¿eh? estamos en igualdad, no, no. no es cierto. estamos <risa> no. en igualdad de derecho, pero no en igualdad de condiciones. Y sobre todo, nosotros tenemos más fácil el acceso a muchas cosas que las mujeres. Cierto. Se discutirán en otros aspectos, pero en la gran mayoría de las cosas, sí. Nosotros vivimos menos violencia, menos violencia de género, la violencia que la vivimos, la naturalizamos, ¿no? Yo creo que lo importante es entender que lo masculino y lo femenino, son, es, un, es un tema cultural y que hay acciones en lo masculino que lo puedo incorporar acá y que hay acciones de lo femenino que también lo puedo incorporar a mi persona. Me, a mí me gusta ser tierno, cariñoso, dulce, si está del lado del femenino, yo lo tomo y lo pongo en mi herramienta, pero si me gusta ser enérgico, duro o a lo mejor serio, que asociamos al lo masculino, pues lo voy tomando, así los hombres y las mujeres. Creo que si vamos entendiendo qué roles y qué estereotipos generan violencia y discriminación, y los eliminando, y yo creo que la gran mayoría de los hombres, yo, yo me he dado cuenta de muchas, de, sobre todo en el tema de la paternidad, ¿no? Yo sí veo que los hombres cada vez les interesa más convivir con sus hijos y con sus hijas, les interesa más este interactuar, ¿no? Y sobre todo era un grupo de hombres que decían, es que yo cuando fui niño, mi papá no hizo esto, mi papá no hizo el otro. Y a lo mejor estamos viendo un poco cómo se va cambiando la masculinidad, cómo vamos entendiendo la paternidad, ¿no? Pero creo que si nos sigue haciendo falta más trabajar el tema de cómo nos relacionamos con las mujeres. Creo que es muy complicado para la gran mayoría de los hombres cómo te relacionas con la mujer. Las mujeres cambiaron y a nosotros nos siguieron educando con una mujer por, con un rol y un estereotipo. Exacto. Cada vez las mujeres son más libres, más independientes, más autónomas, más autosuficientes. Disponen de su tiempo, disponen de su cuerpo. Y la gran mayoría ya no tiene culpa. Uh -huh. ¿Cómo vamos a conducirnos con mujeres así cuando por lo regular a las mujeres las ponemos en roles o en estereotipo? ¿Eres mujer? Ah, mi mamá, a ah, mujer, mi esposa, uh -huh. mi novia, mi hija. Y no, creo que tenemos que aprender a ver a las mujeres como mujeres, no como roles, no como estereotipos, como un ser de iguales. Si yo quiero esto, yo me imagino que tú quieres lo mismo. Si yo quiero ser libre, tú quieres ser libre. Uh -huh. Si yo quiero ser independiente, tú quieres ser independiente. Si yo quiero ser autónomo, tú también quieres ser autónoma. Uh -huh. Y entender estas nuevas relaciones de iguales. no Creo que es lo más complicado. Uh -huh. que, eh, que, es que, perdón, perdón. No, no. Creo que es lo más complicado. Que aún no nos educa para tener relaciones de iguales. Y eso conflictúa mucho. Porque a lo mejor en una relación, disculpa todo toda en esta relación de poder y control, yo me encuentro acá. Uh -huh. Pero el rol y el estereotipo dicen que cuando yo vaya a mi casa, me voy a poner acá. Pero cuando llego a mi casa, veo que mi pareja es más preparada, más culta o con mejores ingresos. Uh -huh. A lo mejor les quito mi coraje, mi furia con ella. Puede haber muchos aspectos, ¿no? Pero creo que lo importante es de identificar... ¿Qué errores y qué estereotipos nos están generando violencia? Ir eliminando esta relación de poder y control que tenemos con las mujeres. Y aprender a relacionarnos de distinta manera a los hombres. ¿no? Creo que es un tema cultural, creo que es un tema aprendido. Creo que es un tema que conforme vaya pasando el tiempo, conforme más hombres se vayan comprometiendo como los que tenemos acá, claro. conforme más hombres tengamos más herramientas para analizar lo que estamos platicando. Y que tengamos los espacios, sobre todo. Que es lo que yo agradezco. Uh -huh. Los espacios y la apertura. Como lo que tú estás haciendo. Nos estás ¿Es dando una, tú, un espacio. Es lo que tú haces. Y una apertura. Sí. Para que uh -huh. los Para convocar e invitar a más hombres a hacer este trabajo. Claro. Yo entiendo, porque yo también he ido a recibir estos talleres y capacitaciones, ¿no? Y yo escucho lo que dicen mis compañeros. Ah, ¿a poco él me va a enseñar a ser hombre? Uf. ¿Y qué les dices? No, pues yo le digo, no. Nos va a enseñar a ver la masculinada de otra forma. Yo siempre les digo, esto es como, como, cuando, bueno, como cuando yo voy al súper, tomo lo que necesito, lo uh -huh. que no, pues ahí está. Son herramientas, en algún momento me, me va a servir y como, yo lo creo, son el 52% de la población. Tenemos que tener herramientas para poderme comunicar contigo, para poder entender lo que sientes o lo que uh -huh. quieres. Y creo que para eso nos sirven todas estas herramientas. ¿Cómo me voy a relacionar con este 52% de la población que cada vez ocupa más espacios? ¿no? Uh -huh. Más espacios de poder, más espacios de toma de decisiones, ¿no? Porque no significa que el hecho de ser mujer no genere violencia ¿no? o discriminación, ¿no? También, el, también es un trabajo continuo. Ya trabajamos durante mucho tiempo, se ha trabajado con mujeres. Yo veo. Los 8 de marzo, cómo toman las calles. Es sí, espectacular. Sí. Yo veo cómo cada vez hay más grupos de, mujer, de mujeres. Cómo el feminismo ha vuelto a... Cómo las mujeres ya les interesa ser feministas. Yo te juro que cuando empezaban estos temas parecía que era lo peor que lo podías decir. una Hoy no, hoy se muestran orgullosas. Hoy toman uh -huh. las calles, hoy conmemoran. Las instituciones trabajan el, el Día Naranja. Tenemos una Secretaría de Igualdad Sustantiva. Tenemos... tenemos tenemos mayor número de diputadas, mayor, mayor número de mujeres en toma de decisión y no se está eliminando la violencia. Exacto. Creo que todas las herramientas que nos sirvan para eliminar la violencia, como es trabajar nuevas masculinidades, trabajar con los hombres, el tema de violencia, trabajar con los hombres en qué nos beneficia cambiar, ¿no? Porque si yo no estuviera formado en el tema, lo primero que preguntaría qué? ¿qué gano? Ajá. ¿qué gano? A ver. ¿Qué gano? tener más Lo que te comentaba Tener más herramientas Para entender muchas de mis conductas Y entender Cómo me voy a relacionar con ese 52% Porque la manera En la que me estoy relacionando es, es una relación de poder y control Donde estoy ejerciendo algún tipo de violencia Alguien un día me decía Ah, entonces tú como tienes más información ¿No eres violento? No, no lo creo Yo creo que sí sigo generando algunos aspectos de violencia ¿Por qué? Porque es un tema cultural nacemos viendo esto, vivimos en este entorno creo que nos tendremos, por eso se habla de nuevas masculinidades como este proceso de reeducar, de definir eso no es correcto, eso no está bien, eso está lastimando al otro yo tengo un amigo que me dice, ay pero es que ¿cómo me vas a hacer sensible a una mujer? si sí eres sensible ante lo que le pasa a un perrito, no quiero no me explico por qué no a lo que vive una mujer porque ellas quieren, no, no es porque ellas quieren. Porque ella les gusta, no, no es porque les gusta. Porque ella lo eligieron. Sí. Eh, o sea, ella elige a su victimario, sí. no. Y no es así. Claro. Es la educación que claro. tiene. Eh, yo cuando trabajo el tema con las mujeres siempre les di. Me dicen por qué los hombres es más fácil que sean felices. Pues, porque no sea felicidad es muy simple. Ajá. Tu hombre le dices vas a tener comida, sexo y diversión y serás feliz y lo más seguro que te conteste sí y dónde firmo. Pero si tú a una mujer le ofreces estas tres cosas, te va a decir no. Ajá. Ah, no, sexo, sino quiero alguien que me alme, alguien, alguien que me quiera, quiero esto, quiero el otro. Y lo entiendo porque la construcción de ser mujer la pusieron con estándares muy altos. Hoy tienes que ser guapa, culta, inteligente, trabajadora. Así es. Y buena mamá. Buena mamá. Y buena esposa, buena esposa y buena madre de casa. Ahí está es el problema que sí. muchas mujeres, por eso viven violencia. Porque las mujeres muy en el fondo, aparte de ser libres, independientes, autónomos, autosuficientes, que dispongan de su tiempo, cuerpo y que vivan sin culpa, tienen que ser buena madre, buena esposa y buena hija. Claro. Y la buena madre aguanta todo. Uh -huh. La buena esposa aguanta todo. Y la buena hija también. Entonces creo que estos roles siguen justificando la violencia. No es que quiera, no es que no les guste. Y así como lo estamos platicando, se platica con los hombres. Creo que los temas entran más fácil cuando los dialogamos, cuando los platicamos, cuando no se sienten agredidos, no, porque te lo juro que a mí sí me gustarían las capacitaciones, porque me gusta ver cómo, cómo los demás compañeros empiezan mm. a trabajar, no, y veo, no, uy, no, es que ella ya me va a engañar, es que me van a culpar por lo que hacen todos. Y digo, no, no es lo que hacen todos, es que visibilicemos lo que está pasando. Claro. Lo que acaba de decir es muy cruel, o sea, es, se me hace lo más cruel del mundo. Que la persona que te diga te amo, te quiero, te necesito, probablemente genere violencia sí. o te pueda matar. Sí. Y, y explicar que el tema de violencia ya es un tema de salud, es como una, es es un, un tema, tema de, de salud pandemia. pública. Y es un y tema, es un tema que pública. se deben de atacar de diferentes áreas y creo que es lo que se está haciendo. Y el que se sumen hombres, en verdad, porque casi todas las iniciativas son por parte de mujeres. Sí, es cierto. Aquí no, es una iniciativa de hombres para hombres, detectando que uno de los problemas más grandes que viven es el de la violencia de género. Cierto, a ver, eh, dice eh, eh, Mónica Figueroa, Ana Karen, Rodríguez, eh, Machita Sánchez, José Manuel Herrera, Musnansi, dice un excelente trabajo el que están haciendo, Andrea Huerta, eh, Dice, Machita Sánchez, dice, muy buenos proyectos, bien, presidente, te está mandando felicitar. Eh, Vázquez Fernando nos está viendo, dice, Andrea Huerta, excelente tema a tratar, muchas felicidades. Gwen Salgado, Betty Cruz, Rocío Tenorio, Joana Martínez, Yauli Ubaldo, Ramón Soriano Hernández, dice, saludos, presidente, eh, de por parte de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, Puebla Capital. Ramón eh, Soriano, saludos, eh, Erika, me están mandando saludos, gracias, dice Andrés Cerón, ¿cómo estás Andrés? Dice, excelente foro, el que imparte el doctor Mario, el de las nuevas masculinidades, una gran iniciativa del amigo Sebastián, felicidades y un saludo para ti Erika, muchas gracias, Rocío Tenorio, saludos para Sebastián, un gran amigo y líder. Eh, saludos mi presidente, Katia Bravo, Valentín Juárez, Francisco eh, Castillo Montemayor, Paco ¿cómo estás? Jorge Eduardo Amador nos está viendo, Katia Bravo dice saludos a Sebastián, eres un gran líder, saludos. dice Cocollo Corona, licenciado Sebastián gracias por tocar este tema tan interesante. Circe Reyes nos está viendo, Adela Rodríguez, excelente tema, pero en la gran mayoría de pueblos aún existe y lo peor es que las cosas eh, los casan luego con primos y primas. No, es que, eh, a ver, Adela, dices, la gran mayoría, dice, en los pueblos aún existe, no en los pueblos, en las capitales, en las urbes, en todos, en todos los estratos sociales, ¿eh? esto se da en todos lados, la violencia es igual en todos lados, y, hasta, y luego es más cruda, eh, y luego en, en mujeres Ajá. que son preparadas Ajá. o que tienen un cargo, incluso son diputadas, eh, eh, son secretarias, porque dicen ellas, ¿cómo voy a salir? Eh, hasta más se lo callan, porque Ajá. dicen, ¿qué van a decir de mí? Exacto. Son figuras públicas. Entonces, se en todos lados. Esteban González Velázquez dice saludos al presidente, Lucina Juárez nos está viendo, eh, René eh, Chumacero nos está viendo, Toño Tlautli, eh, Esteban González, un saludo a los miembros del Comité Municipal del PRI. Saludos. Esteban González les manda aplausos, Erika Lima nos está viendo, saludos Tocaya, Lu, eh, Lucina Juárez, saludos al presidente, muy buen tema, no solo en los pueblos, en todas las partes, es, sí, coincido contigo. Eh, dice Darks eh, Sanro. Y, y, bueno, Erika Lima dice gracias a los caballeros que se suman a este nuevo ejercicio hashtag las nuevas masculinidades su apoyo es fundamental en esta tarea, porque es de todos bueno, ahorita les sigo leyendo porque ya hay un montón de comentarios entonces acá me quedé, a ver eh, eh, Sebastián ¿cómo traducir estas nuevas masculinidades al área política? sí, mira Insisto, eh, retomando un poco de lo que dije anteriormente, y tú también lo mencionaste, eh, los partidos políticos deben de atender las causas sociales, eso es lo que debe hacer un partido político. En este momento no estamos en un proceso electoral, no estamos en campaña, no estamos pidiendo absolutamente nada. En este momento es donde los partidos políticos nos tenemos que poner a trabajar en beneficios de las causas sociales esta es una causa social que le preocupa a la gran mayoría de, de, de los mexicanos de los poblanos y de los que vivimos en la, obviamente en la capital y, y creo que, que es, pues si no atinado es oportuno estar trabajando en esto, ya escuchamos al doctor y se está viendo corto porque la verdad es que son muchos, muchos, muchos temas ahorita te va a mencionar también los, los, los puntos que se tocan en los talleres que son bastante interesantes eh, donde de verdad que, que que sirven mucho bien lo dice ahorita el doctor si te preguntan ¿eres violento? pues será hipócrita el que diga que no es violento todos tenemos un grado de violencia aquí el detalle es aprender a reeducarnos a controlarnos, a ver qué es lo que somos, qué es lo que sentimos, qué es lo que vamos a hacer y cada uno no eso yo creo que sería el primer paso para que vayamos avanzando como sociedad que finalmente es lo que busca un partido político recuperar el tejido social tener una mejor sociedad ¿no? Y que, te, que vivamos mejor. Uh -huh. Pues este, este es un punto donde Ajá. yo creo que. Sebastián, pero ¿cómo más hombres y menos machos en la política, por ejemplo en el comité municipal, respecto a las mujeres. Sí. O sea, cómo, cómo integrarlas, cómo impulsarlas, ¿no? Eh, eh, para que también ocupen cargos, ¿no? Dentro del partido, para que en el llegado del momento sean candidatas, pero hasta de juntas auxiliares también, ¿no? O sea, estamos hablando en general. ¿Cómo empoderar a las mujeres en el aspecto político cuando todas las que han llegado se han quejado amargamente que son víctimas de violencia política de género, por ejemplo? Es correcto. Mira, yo creo que también eh, esto es un primer paso que tenemos que dar y lo estamos dando. Estamos no preocupándonos, ocupándonos en el tema. Efectivamente, eh, este, estos talleres también eh, están eh, incorporadas nuestras compañeras del, del comité. Eh, estuvo en la presentación nuestra secretaria general, Rocío Toski donde ella también se encargará de multiplicar este tipo de talleres en otros lugares también, invitando mujeres y también eh, haciendo equipo, porque eso es lo que se trata, hacer equipo en la casa, en la política, en el trabajo y hacer equipo. Como bien lo dice el doctor, somos iguales. ¿No? Entonces, realmente actuar como igual. ¿Tú estás haciendo esa política como presidente? Claro, ¿Ya la estás tomando? Sí, ¿Y, sí. ¿Y cuáles son tus, tus resultados, tus primeros resultados? ¿En qué se está viendo eso? Mira, primero que nada, obviamente, incorporando a, a, a más mujeres. ¿sí? Eh, en la anterior entrevista te acuerdas que te decía yo, vamos a abrir nuevas secretarías. Sí, no? sí. Y en eso, en eso, bueno, estamos, hicimos y seguiremos haciendo. Eh, e incluso estamos ahorita valorando si esta... Eh, secretaría, subsecretaría, ¿cómo le vamos a llamar a que sea de atención a las nuevas masculinidades? Va a ser una mujer. Que, que, o un hombre, pero lo estamos definiendo Ajá. ¿no? para ver. Lo pero va tiene. a ver esta secretaría claro, de las claro, nuevas masculinidades. Tiene que, ver, tiene que ver. Ah, está excelente sí. este tema. Sí. Así como eh, a la atención a mercados, atención a unidades habitacionales y las clásicas secretarías que tenemos, esto también es muy muy importante porque repito es un, un tema que le está preocupando absolutamente a todos y nos tiene que ocupar a todos. Claro. ¿no? Eh, y, y dándole lugar voz y voto a las mujeres en las tomas de decisiones. Tenemos reuniones en el comité eh, donde evaluamos los trabajos que se realizan, las tareas y tomamos el punto de vista de todos. Y ahí no me van a dejar mentir. No me estoy comportando como algunos tiempos se comportaron algunos presidentes que se hace lo que yo digo y se hace lo que yo digo. No, aquí abrimos el tema y a ver, ¿qué opinan? qué y, escuchamos y eh, y colectivamente tomamos la mejor decisión obviamente escuchando también a las mujeres. ¿no? De acuerdo, eh, Tani Sibón dice saludos, dice ese doctor Razo es el experto, dice eh, Mario Millán, saludos a ti y al presidente Sebastián. Mari Vadillo nos está viendo, saludos, mi Mari, ¿cómo estás? Jorge Eduardo Amador dice excelente tema, saludos a todos. Eh, Circe Reyes dice, saludos Sebastián Erika vuelve a comentar felicidades a Mario Razo, agradecemos su colaboración para con nosotros, eh, Ana Karen Rodríguez dice, excelente trabajo del presidente Sebastián dice, de la mano con un hombre preparado como el doctor Razo y, y Gloria Ávila le te manda saludos a Sebastián ok, a ver eh, yo, yo sé que resumir todo un, una eh, una clase, una de tus preparaciones, uno de tus cursos, pues está cañón, ¿no? Pero, pero a ver, intenta. Bueno, a ver, a ver, danos así como, bueno. como los 10 puntos, o no sé, bueno. que cómo, eh, esta pregunta que tú hiciste se me hace valiosísima. ¿Cómo los hombres, no? Eh, eh, ¿Cuáles son las 10 recomendaciones que tú podrías darle a un hombre? para poder relacionarse mejor y sin violencia con el 52% de la población. Así, así, o sea, vámonos por el lado de que les conviene, digo, a todos nos conviene llevarnos, igual las mujeres, llevarnos bien con el otro 49% es genial, porque uno sin los otros, o sea, no, no, no vamos a ningún lado llámese en la familia llámese en el trabajo, llámese en la escuela en el vecindario, en donde usted quiera somos muy valiosos unos con los otros yo no me imagino por ejemplo aquí estar trabajando sin mi equipo de trabajo, en el equipo de trabajo son hombres, y son maravillosos y hacen bien su trabajo y, y, y yo estoy acá gracias a ellos porque no están las cámaras, está la, la, la edición está el contador está y así todos, y así y viceversa, a ver Danos estos tips, los tips de Mario. No, sí está, está, está. Tu pregunta está bien complicada. Ay, Pero no sé. creo, que, creo, que, creo que lo primero sería identificar la violencia, ¿no? Y creo que hay una herramienta, la verdad a mí me gusta mucho que se llama la perspectiva de género. Es una herramienta de análisis que te sirve para diferenciar qué roles o qué estereotipos generan violencia o discriminación, ¿no? Yo creo que sería fundamental que todos los hombres conociéramos esa herramienta. Creo que también creo que, que es lo que no me ha gustado de, de esta parte de la construcción de ser hombre, ¿no? De esta parte de la masculinidad, ¿no? El, a lo mejor el tomar de manera individual, ¿no? Por ejemplo, habrá hombres que a mí no me gustó que la relación que yo tenía con mi papá era de competencia, ¿no? Otros dirán me hubiera gustado que mi papá me hubiera abrazado, o me hubiera gustado que cuando me rompieron el corazón, en lugar de que mis amigos se burlaran de mí, alguien hubiera llegado y me hubiera dado un abrazo, y me hubiera dicho, a todos nos pasa, y a todos nos va a pasar, en el amor nadie está obligado a ser correspondido, y, y creo que esta parte, ¿no? ir, ir identificando qué acciones o qué conductas de esta forma de ser hombre, este, me, me lastiman o, o, o me duele, ¿no? A mí, yo, yo hago, yo creo que a mí me llama mucho la atención Había un programa que se llama Prospera y Oportunidades, ¿no? Y siempre decían que apoyaban a las mujeres y yo no creo de eso. Apoyada a una mamá, líder de una familia que se tenía que hacer cargo de una familia porque un hombre que tenía que tener el compromiso con ella no se estaba haciendo cargo, creo que tendríamos de momento suena horrible y yo de ¿No manera realidad? por buscar, luego les comentaba un ami, le comentaba un amigo alemán le decía es que en mi país si eres mal hombre el gobierno llega y te subsidia, si no eres buen padre o buena pareja llega el gobierno y te dice ven anótate en este programa, te casaste con un mexicano, un mexicano pega, un mexicano no se hace cargo de sus hijos en su gran mayoría, sí, te sí, haces sí. cargo de este programa ¿no? Y creo que esa es una de las perspectivas, creo que otra de las perspectivas sería ¿por qué, no, por qué la gran mayoría de los hombres no, no puede cumplir con eso? ¿Por qué? Creo que... ah está bien complicado. Sí. Yo creo que es muy cruel esto, pero creo que esta parte de que hace que a las mujeres toleren la violencia, este rol de madre, esposa y hija con sacrificios, ese rol es muy distinto con los hombres. Yo puedo abandonar a mis hijos, pero puedo ser muy bueno en mi trabajo. Y todo el mundo va a decir que soy un gran hombre. Yo puedo ser una mal pareja, pero ser con mis hijos muy bueno y voy a ser un buen hombre. Creo que los estándares de ser un buen hombre, nos los pusimos un poquito más abajo y los estándares de ser una buena mujer se pusieron más arriba, ¿no? Creo que esta el rol y el estereotipo del hombre proveedor que entrega todo, creo que es muy complicado, ¿no? Y en estos tiempos de relación de iguales, pues, mismas condiciones, ¿no? Y, y creo que esta parte la tenemos que identificar y a lo mejor si yo no estoy cumpliendo ciertos roles o ciertos estereotipos, no significa que haya fracasado como tal significa que tengo que acomodar mi vida con las condiciones que yo tengo, ¿no? Claro. Creo que también otra cosa importante sería entender el tema de la sexualidad, ¿no? Porque yo veo en, la, en todos los talleres que, por ejemplo, dan a, a, hacia las mujeres, siempre viene, viene un módulo de roles y estereotipos de género, violencia de género, salud sexual y reproductiva, o educación sexual, erotismo y bien demás. Y vienen muchas campañas también dirigidas para prevenir el embarazo a adolescentes, ¿no? Pero creo que así como estamos poniendo énfasis en los programas en las mujeres, creo que también se tendría que poner énfasis en los hombres, ¿no? Que nos explicaran temas de sexualidad, temas de salud sexual, tema de erotismo, ¿no? Entender que no el coito solamente da placer, ¿no? Sino cómo te miran, cómo te tocan. Y yo creo que si a las mujeres les gusta que las acaricien también a los hombres, ¿no? ir entendiendo más el tema de la sexualidad y el placer creo que también otro tema sería el, creo que es, a mí me llama mucho la atención ¿no? cuando yo pregunto en un foro hay muchas mujeres les digo, ¿cómo es un hombre perfecto? No? ella me dice, culto, preparado tratibuy ¿dónde lo vamos a encontrar? cariñoso no? claro creo que, cariñoso, temeroso, claro. No, creo que identificar qué ventajas tendríamos con tener esas actitudes ¿no? suena horrible lo que digo ¿no? pero la gran mayoría de los hombres nos manejamos, se maneja qué ventaja qué desventaja ¿no? a lo mejor mostrar primero las qué desventajas, qué ventajas y luego hacer este proceso de sensibilización yo sí creo que, es, que esto es fundamental porque mira y, y no es aventar un gol ¿no? pero si Sebastián no estuviera sensibilizado cuando platicamos el tema no hubiéramos llegado a acuerdos claro eso no me cabe la No tendríamos manera. nuestra playera. No, y, y te digo ¿Están algo que... Están padrísimas las playeras, no, que, ¿eh? Que yo comento y se lo comentaba a Sebastián y a Mario, y, y te lo comento ahorita a ti, digo, pues si ellos fueron el PRI, fueron los innovadores y crearon la moda en todo el país de los chalecos rojos, ¿qué más me sí. gustaría que me pusieran también esa moda sí. de estas playeras? Las ¿no? nuevas masculinas. Y... Y creo que esas serían algunas de las, pues de las herramientas. 10 consejos sería muy complicado, ¿no? Creo que es dotarnos de herramientas, entender que lo femenino no es malo. Y, y yo siempre me, me llamo mucho la atención, ¿no? Porque los, a los chalitos yo les pregunto: ¿cuál es el problema de ser femenino? Ah, ya, te yo, yo, la verdad, o sea, yo el otro, el otro día estaba viendo a Juan Pazulita. Se me hace el chico más femenino del mundo más femenino del mundo es dulce amable tierno cariñoso cae cari es súper femenino y, y, y yo digo cuando alguien me dice es que qué ganó siendo femenino pues a, a mí me gustaría ser la mitad de atractivo que les para las mujeres no claro cuáles son sus herramientas siendo femenino no Cierto. lo veo con lo veo con muchas señoras con chayán no uh -huh. es un hombre exageradamente femenino Sí. Discúlpame por lo que digo, pero sí. ni Shakira mueve las caderas como sí. las mueve Chayanne. O sea, <risa> Real. También este muchos, ¿no? La gran, o sea, uno ve a Superman, no, no recuerdo el nombre o al Capitán uh -huh. América. Esa sonrisa no es muy como masculina, Ajá, es la cosa sí. más tierna y linda del sí, mundo. Sí, es no, y entonces creo que si nos vamos dando cuenta que el ser amable, el ser tierno, el ser cariñoso el que yo me preocupe por ti. Ser empático con eso. Y, y, y entender que, que, es lo que lo que dices es fundamental. Tenemos que aprender a relacionarnos con ese 52% de la población de manera no violenta. Lo cual es complicadísimo. ¿no? Complicadísimo. Pero mira... Pero es imposible. No imposible. Y creo que entre más nos vamos sumando al trabajo. Como lo que haces tú. Como lo que hace Sebastián. Y como lo que va a hacer la gente que, que se involucre en el proyecto entre más aportemos, más cambios podemos hacer, ¿no? A lo mejor no se vende de momento, y como digo, yo no estoy esperanzado en un cambio grande, ¿no? Pero creo que los cambios pequeños y constantes hacen cambios grandes, ¿no? Por supuesto. Y creo que a través de la, de la educación, a través de, de dotar de herramientas, pues ya se la dejamos a cada individuo, ¿no? ¿Qué haga con qué que, que va a hacer con lo que tiene, no? Y, y, y lo importante, y de algo que estoy convencido es que la gran mayoría de los hombres está entendiendo que en este momento es fundamental poder comunicarnos y entender este 52% porque lo que yo quiero aclararle siempre a las mujeres es que yo no creo que tengamos un gen de maldad, un gen mal creo que somos muy mal educados muy necios y bastante idiotas entonces si juntas eso hace que seamos un cerrados sí. Sí. entonces yo creo que conforme vayamos trabajando con el tiempo pues va a ir cambiando esta situación, ¿no? Así es. Y, y, y un tema que también me parecía, el, el tema de, pues, a mí me llama mucha atención cuando hablan de la violencia política, ¿no? Porque el ambiente, el ambiente político es muy masculino, ¿no? Sí. Y la gran mayoría de las mujeres que tienen un puesto de poder, por lo general, tienen que pasar un proceso de masculinización para poder trabajar. Exacto. Para poder convivir en ese medio, ¿no? Y el que un partido político agarre y te diga, vamos a romper toda esta cultura y vamos a formar algo, creo que eso puede marcar diferencias. Así es. Y creo que eso puede ayudar más en el tema de violencia política, ¿no? Perfecto. Y vamos a marcar la diferencia. ¿Quiénes.? Nosotros, ustedes, o sea, todos nosotros, desde ahí vamos a empezar. ¿Y cómo? Informándonos, ¿no? Yendo a los cursos, estar abiertos, ¿no? A otra, a otra manera de poder relacionarnos. Esto ya urge, si se puede, y sobre todo porque vienen nuevas generaciones de, de, de hombres. Estamos ahorita hablando de hombres, ¿no? Es mujeres y hombres, todos. Pero ahorita estamos hablando de hombres. Vienen nuevas generaciones... Y por supuesto, hasta con mayor facilidad pueden absorber todo este conocimiento, ¿no? Oye, pues me encantó esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias por, por venir. Te felicito, Sebastián, por yo me uno a todas las felicitaciones que hay aquí por esta este programa de las nuevas masculinidades. este Era lo que se necesitaba y pues eh, eh, en dónde pueden tomar estos cursos, dónde se anotan, cómo está la pichada. Sí, mira, pues no, la verdad, yo agradecido por el espacio, eh, agradecido por este espacio para que más personas se entren de lo que estamos haciendo. Eh, insisto, es nuestro granito de arena para cambiar esto que, que, que vivimos en la sociedad. Y bueno, a través de nuestra página PRI Puebla Capital, eh, nos pueden seguir, nos pueden escribir por inbox, y ahí eh, van a estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo, no nada más de eso, de otras actividades, pero ahí nos pueden escribir y ahí contestamos, ahí nos ayuda Mario y otras personas para estar al tanto de eh, las fechas, de los lugares. Es más, platicamos apenas con una persona ¿no? de, de un restaurant bar donde acudió, le gustó y dice: ¿Sabes qué? Yo voy a sentar. A mi capitán, a mi barman, a mis meseros, a mi ballet parking, a, a todos los que trabajan ahí. Ajá. Y ahí en su lugar, dice, voy a cerrar eh, en determinada hora y van a tomar los talleres estos amigos porque me gustó mucho y quiero multiplicarlos para que esto beneficie a las familias de, de sí, mis sí, trabajadores. Sí. Entonces así también podemos armar este, equipos, ¿no? Donde, te decía, bueno, pues, a ver, las amigas, las primas, reúnanse con los novios, con los primos, con todos, y nos organizamos nosotros también para que en el lugar, donde, si no quieren ir al comité, buscamos otro espacio, un saloncito o un jardín que nos presten también las mismas wow, personas. O sea, también se puede, de que por ejemplo, en una comunidad, en, una, en un fraccionamiento, Exacto. ¿no? En, en, en las mamás más de una escuela que ya, ¿no?, este, este quieren que sus hijos, no, no sé si de, de, qué, de, cuán, de qué edad puedan ya tomarlo, eh, los niños, los sí, no, chicos no, adolescentes. Desde, desde adolescentes. Sí, adolescentes, sí 14, no, no, adolescentes. Adolescentes, 14, 15, 14, 16. es que ya los adolescentes <risa> ya son desde los 12, ¿eh? sí. pero bueno, 14 años, todo eso, también, ahora sí que también pueden ir contigo. Sí. De acuerdo. Ok, y ahorita no hay un un horario establecido no, lo, va a, va a no eh, conforme se van armando los grupos vamos armando según las necesidades de cada grupo los horarios no y cuando son menores de edad no hay ningún problema nada más me hizo hay una carta donde la autorización de los padres no de acuerdo eh, y como cuánto dura como, son, ¿cómo es? son cuatro sesiones no cuatro, ¿cuatro las la cuatro sesiones de de una hora el primer tema es perspectiva de género como herramienta de análisis y roles y estereotipos de género el módulo, bueno, el segundo taller es qué es la masculinidad y cómo se construye. El tercero es masculinidad para la igualdad de género. Y el último es impacto de las experiencias de estas nuevas masculinidades, ¿no? Donde comentamos o donde hacemos un ejercicio de reflexión y, y cuáles son las áreas de oportunidad de cada uno de nosotros. ¿no? Perfecto. Ana Karen Rodríguez, excelente trabajo del presidente Sebastián, de la mano de un hombre preparado como el doctor eh, Razo. Gloria Ávila, te manda saludos Sebastián, este Gracias. Erika Lima vuelve, vuelve a escribir, dice el hashtag PRI siempre será un partido preocupado por el tejido social y su composición, ¿Qué vive el PRI María Elena Galindo Murat, dice muy buenos comentarios Sebastián este, saludos al, al querido amigo Gracias. Eh, Tania Ivón dice yo quiero mi playera, sí. oye ¿cuánto cuestan las playeras? <risa> ¿sí? ¿no? bueno pues de, a, acá ¿no? podemos poner nuestro centro acá de venta, si quieres la playera está padrísima, Eh, a mí me la regalaron entonces pues yo fui ganona eh, Malinali García dice bien, eh, Mario Millán por la difusión de estas actividades, se manda muchos saludos perfecto pues, eh, eh, de verdad, este a lo mejor no aquí en Los Conjurados, pero sí en Masana que está del otro lado del, del, del set. Ese es The Dark Side, y ese siempre digo que es el White Side. Entonces, eh, eh, de verdad, eh, cuando se pueda, eh, puedan venir a, a Masana Mucho que ya sabes, una revista de salud integral. Me encantaría, pues, ya hacer una sección de las bueno, nuevas masculinidades. ¿Cómo padre, ves? padre. ¿No? Sí, la verdad es que está, está bastante interesante el tema. Como ya, sí, ya lo está, pudieron está ver genial. todos, ¿no? No, no, y fue insuficiente. Me sí. quedé con un chorro de preguntas y bueno, pues. Ya así va. Es esto. Tienes que asistir a los talleres, ¿no? Ah, no, claro, yo voy. Sí, y, y, y la verdad es que, insisto, si esto lo multiplicamos, vamos a lograr eh, entendernos como hombres y entender a las mujeres. Y la verdad es que podemos sobrellevar esto muy cordial. Dale, nos podemos llevar súper bien. La verdad es que, insisto, tenemos que, que conocer estas herramientas que dice el doctor. Está fabuloso y yo quiero pedirle al doctor que les diga así eh, brevemente algo que a mí me gustó mucho eh, y que lo dice terminando eh, algunas presentaciones, donde creo que es muy importante y logremos entender, a lo mejor para algunos dicen... Qué tontería. No, pero analizándolo, tenemos que cada quien poner nuestro granito de arena para cambiar esto. Entonces, a ver si no sé. Ah, es, es un cuento c, y la verdad me gusta mucho porque un cuento. Es un cuento c, y me gusta mucho porque creo que identifica perfectamente cómo se tiene que atender el tema de la violencia y sobre todo de la violencia y la violencia de género, ¿no? Eh, nos habla que era un era un pueblito muy, muy pequeño y, y junto a este pueblito una montaña enorme. No, muy, muy grande. Era tan grande que no dejaba que entrara la luz del sol. Entonces, esta montaña era tan grande, no entraba la luz del sol, pues era un pueblo triste, no, no había agricultura, no había nada. ¿no? La gran mayoría de las personas se iba. Pero lo, lo significativo de este pueblito era que había un señor ya, ya bastante grande, más de 90 años, que durante 10 años subía a la montaña. Todos los días subía. Un día les llamó mucho la atención, se acercó un grupo que vive ahí en el, en el pueblo, preguntan a qué sabes? Ah, pues. ah tirar la montaña. ¿Y, y, ¿Y cómo la tiras? Ah, bien fácil, mira. Saco una cuchara, echo una cuchara de plata, tío. llego, subo, llego al y, ¿Y cuándo vas a acabar? Nunca. O no sé cuándo. Pero alguien tiene que empezar a hacer algo. Y creo que esto es fundamental en el tema de violencia, de género. Alguien tiene que empezar a hacer algo. Seas tú, sea yo, sea quien sea. Alguien tiene que empezar a hacer algo. Porque si no empezamos a cambiar de a poco, no vamos a cambiar de mucho. De acuerdo. Me encantó, ¿verdad? a mí también me encantó sí. este cuento, sí, me encantó. No, la, pero, y y es, es que la verdad, tenemos que, que tomar conciencia y que cada quien tengamos nuestra cucharita. Claro. Una cucharita, pero si sí, son dos cucharitas, diez cucharitas, cien mil... Las cucharitas que sean necesarias, vamos a tirar ese saco entre todos Todavía y vamos a acabar con eso que estamos viviendo. De cucharita, pues mejor agarrar una pala, una ¿no? pala ¿no? <risas> bueno, pues para darle celeridad sí. sí, con una pala muchísimas gracias no, Mario sí. Razo de verdad, especialista en temas de género y derechos humanos y Sebastián Orozco, él es presidente del PRI municipal muchísimas gracias por estar Al aquí contrario. y sí, más hombres y menos machos por favor Gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de los conjurados. Bonito, Bonita noche, Córtate. bien. Bye. Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Liray Somerville. ¿Sabías tú que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida podemos sufrir de incontinencia urinaria, de sequedad vaginal o incluso de un prolapso uterino? Antes no había mucho que hacer al respecto, pero hoy día lo podemos eliminar, reducir o incluso evitar con este procedimiento. Se llama rejuvenecimiento íntimo o HIFU vaginal. Es un procedimiento que te va a encantar, no molesta, se realiza en 45 minutos, es muy cómodo, pero...